Hola a todos y a todos. Queda muy poco para empezar la campaña electoral y para las elecciones del 28M y quiero mandar todo mi apoyo a Aritz Corsito, nuestro candidato a la alcaldía de Beasaín y al resto de compañeros y compañeras que habéis dado un paso adelante para transformar la vida de vuestros vecinos y vuestras vecinas. También quiero daros la enhorabuena a todas porque en Beasaín por primera vez hay una candidatura de Podemos y se ha constituido el primer círculo y creo que es un, un excelente... Noticia, gracias por vuestro trabajo. Creo que ser de Podemos es también una forma de vida, es también pertenecer a una familia convencida de que con su trabajo puede conseguir lo que se proponga y creo que vosotras lo demostráis todos los días. Porque desde Podemos tenemos la valentía que hace falta para transformar cada esquina, para blindar el derecho a la vivienda, para construir un modelo productivo más sostenible, una industria que sea respetuosa con el medio ambiente, para vertebrar el territorio, garantizar los derechos laborales o plantarle cara también a quienes los vulneran. Lo local es un nivel esencial de la política donde esos cambios se traducen en el día a día de todas y por eso Ariz es el mejor candidato para ser vuestro alcalde y construir junto a vosotros el mejor pueblo posible. Ahora nos queda mucho trabajo por delante hasta el 28 de mayo, tenemos que salir a la calle hablar con cada uno de los vecinos de Beasaín, saber qué les preocupa, tejer redes, eh, contarles todo lo que hemos hecho hasta ahora y sobre todo todo lo que nos queda por hacer. Nos vemos muy pronto y si me lo si me lo permitís voy a intentar despedirme en euskera. Sorteón, etajarraitu, jarraitu el Carrequín, el Nos vemos muy pronto, un beso grande. Bueno, me uno en hoy. Es asko Ricardo gozontan cartura te gusta Hola, ¿qué? Vale. Es que gure Francia en chumiso gaurren gau remendir eta biotas es dugu. eta bueno, ba Google lehenengo aldiz, beasanyen elkarikin podemos en auta, ta osaturiko itza bat aurkezten itza verdad ezberdin, oro, biltzen dituen autagaitza bat sortzeko gauza izan gea. Eta autagaitza hau sortzea, Benetan izan da ilusioz egin dugun, ze hozer, gogoz, eta ekimena aurrera eramango dugula, argi hau gehu. Behasain darren zerbitzura, politika dintzen, prisma eskertiar batek dihardu duen Benetako aukera bat. Aukera serio bat nahi dugu. Gipuzkoa eraldatzeko prozesun, pauso txiki bat da, hau. En bidea, video, el anitzekin es da, video da. Horren ha hecho en En el foru para que podemos mayoría de los votos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Así esinda, el cariño podemos escarnezan presencia. Esta hora estábamos en mendicho, hubimos algo, la vez te alcátega y esta quidébat son presencia, esta la única no es que. Experiencia y viceversa no tener algo persona, si hurgades oso oso ardiere era cuchillo de tela, videbat vadagoela. O negocios tic, u casa tenía Badala beste gipuzkoa bat. Publikotasunaren eta eskubide sozial guztin alde egiten duen gipuzkoa bat. Hezkuntza eta osasungentza publiko sendo bat eskatzen duen gipuzkoa bat. Etxe bizitza eta lan baldinza duinak oinarrizko eskubide bezala ulertzen dituen gipuzkoa bat. Feminismotik abiatuz, benetako berdin gizartea erdi etxina idun gipuzkoa bat. El hauek betetzea, dela diotenei, es que la irmo erantzuten diegu, ez, ezinbestekoa ez, ez da, gizarte justu bat es zuzenago de sortzeko biden. Gure osenki, es es Dure rantzunkizuna izango da, bide hortan jarretako oztopo eta trabak salatu eta bera botatzea. Zile eztenari onartezina denari, irmo aurre itzeko, asmoz jarraituko dugu beti. Meskerrik asko guztiai. Muy buenos días a todos. Gracias a los que habéis acudido esta mañana a este acto. Una mención especial de gracias para nuestros compañeros de la Francia de Insumisa por estar aquí brindándonos su apoyo. Hoy nos sentimos orgullosos de presentaros por primera vez una candidatura conjunta del de Carrequín podemos Izquierda nitza en Beasain. Hemos sido capaces de formar una candidatura que engloba todas las fuerzas de izquierdas, una opción verdadera, ...que se desempeñará en llevar a cabo una política izquierdista... ...al servicio de los beasaindaras. En el proceso de transformar Guipúzcoa, quedamos, el que damos es un paso pequeño... ...pero muchos pasos pequeños hacen el camino. Un claro ejemplo de ello es que el número de candidaturas del Carrequín Podemos... ezquera en Guipúzcoa se ha duplicado en los últimos cuatro años... Por si fuera poco, el carguing podemos esquerra ha crecido en todos los municipios de más de 10.000 habitantes de Ipúzcoa. Algunos de nuestros compañeros hoy presentes han sido parte de esa experiencia. Todo esto nos sitúa ante una realidad incontestable, que existe otra Ipúzcoa. Una Ipúzcoa que apuesta por lo público y todos los derechos sociales una guipúzcoa que exige una educación y sanidad pública sólida. Una guipúzcoa que, partiendo desde el feminismo, aboga por una sociedad basada en verdadera igualdad. Una guipúzcoa que entiende las condiciones laborales y de vivienda dignas como un derecho básico y esencial. Una guipúzcoa inclusiva que no cierre puertas a nadie. A los que dicen que conseguir estos objetivos es imposible, nosotros les respondemos con firmeza. No es imposible, es imprescindible para conseguir una sociedad más justa y recta. Ha de ser nuestra responsabilidad denunciar y derribar los obstáculos e impedimentos que nos encontremos en el camino. Siempre nos enfrentaremos enérgicamente a lo inaceptable, a lo ilícito y a lo injusto. Muchísimas gracias por todo. Torciagatic, eta batesede, eskerrak emane, disquet, nire, verdeac, ekure, kidei. En Gaorro yane, gure arosco eta biok en garayo público anetorriguea, sinera, Berrogei kilómetro egiteko, y ahía iruordu, vea resanditú. En baña, bueno, enaiz etorri, publikoari, en aisetorri, público ari, en garayo público egiteko, burus y burus, Zarautzen, daukagun, Naraso eche visita a Falta la co En Mandaco tatu en Arabera, Estatuko, Echerik, garestienetakoak en Ditugu. Y no solo es un problema, nuestro grupo ha visto estas dos últimas legislaturas en las que hemos estado en el Ayuntamiento cómo el EAJPNV construye, dónde, cómo, con quien quiere, siempre los mismos, y lo peor para quien quiere. Y por supuesto, eh, construcciones nada sostenibles, que igual es lo que a mí me duele como miembro de, de Verde Queco. Y, pues, y, y en muchos casos no respetan el, el medio ambiente. Por ejemplo, eh, en estos momentos se está construyendo edificios de ocho plantas en mitad de un corredor ecológico que une la playa de Zaroz con, con Paueta, que es un, un parque natural. Eh, eso eh, sin hablar de la proliferación de apartamentos turísticos sin orden y concierto que en locales que antes eran en su mayoría comerciales no tenemos viviendas turísticas como tenéis en, en Donosti pero tenemos apartamentos turísticos eh, donde queráis eh, y queremos dejar claro que es nuestro pueblo pero no su negocio eh, baña bueno ¿no es esta ori gertatu sarautzen Gubiók pensa. Tan gureuda lería gustáchesaigu. E, Sarosco Ausoa, usoa que ta aberta co gente aire Caleta visita y cocina y dugu. Arremaná di tus el carrekin visediren etas catos unes gustáchesen dute ango etas mingo gente Por supuesto nos gusta la naturaleza que nos rodea, el mar, las playas, las dunas, todo lo verde. ...que vemos alrededor y nunca nos cansamos de pedir espacios verdes... ...pero sobre todo más respeto por el medio ambiente... ...porque cuidar nuestro entorno es cuidar de nuestra salud... ...cuidarnos a nosotras mismas y desde luego cuidar las generaciones... ...que, que, que vendrán. Por desgracia la calidad de vida de Zaraoz se está perdiendo... ...perdemos viviendas asequibles, perdemos jóvenes... ...que ya no pueden eh, permitirse vivir allí... ...y perdemos servicios públicos y comercios de proximidad... ...normalmente sustituidos por grandes superficies... Eh, ...perdemos la atención y los cuidados que necesitamos... ...para crecer, para vivir o envejecer con salud y con tranquilidad... ...que yo creo que es lo que todos queremos. Y con el cambio climático... Perdemos un, el futuro, perdemos la playa, perdemos el biotopo. En Zaraut ya sufrimos hace unos años, alguno algún igual lo recuerda, eh, un fenómeno eh, sufrimos un, eh, un fenómeno extremo de subida del mar que nos, que nos dejó sin las dunas y sin parte del mar, el paseo marítimo. Nosotros sabemos, somos conscientes de que podemos perder Zaraut. Estamos a tiempo de tomar medidas. Eh, la Nosotros creemos que la prosperidad de los municipios se tiene que reflejar sobre todo en la calidad de vida de quienes vivimos en ellos. Se tiene que ver en los barrios, en los servicios públicos, en los espacios verdes y en los recursos que se ponen a disposición de la ciudadanía. En nuestro caso, el objetivo es que Zaroz haya viviendas a precios razonables y sobre todo sostenibles, que dispongamos de un parque de viviendas sociales. ¿Mm? Las competencias del Gobierno vasco en vivienda y la implantación de la nueva ley de vivienda... No son para proclamarlas y secarlas, pasear cuando a, unos, a algunos les conviene, son para ejercerlas. ¿Sabéis cuánto cuesta una, una casa de nueva construcción en Zaraut? O ya no creo que sí. No menos de 350.000 euros. Por eso es vital impulsar y luchar por viviendas sociales para que la juventud no tenga que abandonar su pueblo si no quiere. Desde el Carrequín queremos proteger lo que importa en, de verdad en nuestros pueblos, no solamente. No, no voy a hablar solamente de Zaroz, creo que todas lo queremos, la calidad de vida de nuestros vecinos, la salud, la vivienda digna, el bienestar, la esperanza, la tranquilidad, proteger las generaciones futuras y nuestro entorno. El futuro es incierto, las crisis económicas acechan, el cambio climático ya está aquí, no me vale, no, no viene mañana, ya está aquí. Las políticas municipales no pueden resolver todos los, eh, los problemas globales, pero sí pueden paliar sus consecuencias si se centran en lo que importa. Y lo que importa, hay muchas que estamos aquí, que llevamos años diciendo que lo que importa empieza en lo local. Hay que trabajar en lo local. Nuestros pueblos tienen recursos suficientes para hacer frente a los retos que se nos avecinan. Necesitamos solidaridad, iniciativas, eshacet y coherencia. Para conseguirlo necesitamos recuperar las riendas de nuestros municipios y reescribir las políticas que nos han traído hasta aquí. No estamos de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo en los ayuntamientos. Seguro que tenemos todos ejemplos aquí y queremos manifestarlo claramente. No pueden seguir construyendo el futuro de nuestros pueblos sin nuestras ideas y nuestras propuestas. Hemen, hemen eta y ditugu. Eta gauza gustik hauek, te bihurtzeko ahorre paso bat ematen dugu. Gaur, bea sañen, eta maiatzaren en sortzia, sortzian, sorcian, Euskadiko herri erri Mila esker. <gülüyor> Gracias compañeras y compañeros. Para mí es todo un lujo estar hoy aquí. El Goíbar es un paraíso, es un paraíso pero solo para unos pocos. En el Goíbar lo que tenemos son muchos, muchos y viejos problemas que no se solucionan y que cada vez están peor. Porque llevamos más de 40 años gobernados por un PNV que sabemos ya cómo gobierna. Gobierna para los suyos, para sus amigos, para sus negocios. Os voy a dar unos ejemplos. En educación siempre me están diciendo que tenemos un montón de segregación. Cada vez más es un problema la segregación. Y eso que solo tenemos una Riescola y una Icastola. Y estamos viendo cómo el PNV sigue de la mano de los colegios concertados en contra de la pública. Cada vez más segregación. Dar dinero público a lo privado a mí me suena a negocio. Vivienda. En el Goibar, el mercado de vivienda de alquiler es cero. No tenemos absolutamente nada, pero tenemos más de 500 viviendas vacías. Y el PNV sigue empeñado en construir vivienda nueva. Ellos siguen en su burbuja, siguen en su negocio. A ver si acertáis la siguiente. Sanidad. En el Goibar tenemos un ambulatorio que cierra a las 5 todos los días, el fin de semana cerrado. Los elgoibarreses quieren todos que se abran las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo menos el tema de las urgencias. Consiguieron más de 5.501 de firmas, firmaron, firmaron ahí hasta los del PNV. Esas firmas llegaron hasta Vitoria. Hace poco nos han respondido los del PNV del Goibar que lo que nos van a dar es un ambulatorio nuevo. Nosotros pedimos servicios y ellos nos dan cemento. Y eso a mí me suena a negocio. En el monte Caracate nos quieren poner unos aerogeneradores gigantes. Todo el Goibar está en contra. Y yo, además... Eh, soy un desconfiado del PNV y me dicen por qué. Pues por qué voy a ser desconfiado del PNV. Un partido que tiene las puertas giratorias que les funcionan perfectamente con el gas, con el petróleo y con la electricidad y que ahora pretenden que también les funcionen bien sus puertas giratorias con las energías renovables. ¿Cómo no voy a ser des eh, desconfiado si todo eso a mí me suena a negocio? Frente a esta forma de gobernar hay otra manera de hacer las cosas. Hay que gobernar para todos sin dejar a nadie atrás y solucionando los problemas de una vez por todas. Nosotros decimos las cosas claras, al pan pan y al vino vino. Por eso decimos aquí y donde haga falta que este es nuestro pueblo, no es su negocio. Este es, su, es nuestro pueblo, no es su negocio. Para terminar, desde el Goibar quiero trasladar un agradecimiento a todos y todas las personas que habéis estado trabajando para reeditar esta coalición. Muchas gracias por haber conseguido sumar todas las fuerzas progresistas que tenemos en Euskadi. Gracias porque ahora somos el referente para el voto de izquierdas y además somos el mejor eh, referente para todas aquellas personas que quieren que sus pueblos y que sus ciudades se transformen y que los problemas se solucionen de una vez por todas. Gracias, compañeros y compañeras, y ánimo que sí se puede. toda la fuerza y todo mi cariño a las candidatas y candidatos del Equipo y Podemos. Sé muy bien que lleváis años recorriendo vuestros pueblos y ciudades para escuchar a vuestros vecinos y vecinas, reuniros con los colectivos sociales y plantear vuestras propuestas. Y sé que estas semanas vais a dar lo mejor de vosotras y de vosotros mismos para obtener los mejores resultados en estas elecciones. Realmente nos jugamos mucho el próximo 28 de mayo. Nos jugamos que pueda haber alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que defiendan con valentía a sus vecinos y a sus vecinas, que trabajen para tener pueblos y ciudades sostenibles, feministas, con servicios públicos de calidad, con participación de la ciudadanía. Por eso os quiero dar de corazón las gracias. Gracias por comprometeros con vuestros municipios, con vuestros pueblos, con vuestras ciudades y con este proyecto. Y gracias por la valentía de hacerlo desde un espacio político que no le debe nada ni a los bancos ni a ningún poderoso. Vosotras y vosotros y la gente que os acompaña, sois la verdadera fuerza que puede transformarlo todo. Indarra. el eh, Estoy encantada de poder dirigiros unas palabras, eh, no os preocupéis, no me extenderé mucho. Eh, como os decía, estoy muy contenta de estar aquí con todas vosotras en Beasain, en el corazón del Goyerri. Es tu pueblo, no su negocio. Yo vengo de Ibar y os puedo asegurar que Ibar es un magnífico ejemplo para hablar sobre este tema. Durante más de 30 años, el Partido Socialista ha gobernado y gobierna en Eibar. Los sucesivos alcaldes socialistas han llevado a cabo políticas de ladrillo, han llenado Eibar de cemento innecesario, con obras faraónicas, gastándose millones y millones de euros que, por supuesto, salen de los impuestos de ibarreses e ibarresas. Ciudadanía que en ningún momento ha sido consultada, como no me canso de, pro de proponer desde la oposición, la ciudadanía debe ser consultada en absolutamente todos los proyectos estratégicos de la ciudad. Debe tener el derecho a decidir el modelo de ciudad que desea. <ríe> Lamentablemente, ejemplos de políticas basadas en el ladrillo en IVA tenemos para elegir. El señor Iñaki Arriola, al que supongo que por aquí alguien conocerá, fue alcalde de Eibar desde 1993 al 2008. En aquel entonces, Eibar contaba con una estupenda plaza de mercado que necesitaba unas reformas eh, interiores, bien es cierto. Pero resultaba un mayor negocio derribarla y montar un centro comercial. ¡Negocio, negocio! Resultado, después de 14 años de obras y un gasto de, de millones de euros porque, aunque parezca mentira, no hemos tenido acceso a la cifra exacta del coste, pues el resultado es un edificio horroroso, rodeado de cemento, con seis puestos, de los cuales cuatro, cuatro están vacíos, que se utiliza para conciertos, pero que ha tenido que ser reformado por la mala acústica tras el primer concierto que se ofreció. Gestión ejemplar. El señor Arriola también fue responsable de la construcción de la variante de Eibar, que recién estrenada tuvo que rehacerse en uno de sus tramos porque no pasaban camiones, no pasaban tal cual. Vuelta a una gestión ejemplar. Venimos a la actualidad. El, el actual alcalde de, de Ibar, el señor John Iraola, que por cierto no fue ni elegido por el pueblo, ya que el anterior alcalde dimitió para irse de viceconsejero al Gobierno vasco. Bueno, pues al señor Iraola le ha faltado el tiempo para regalarnos más cemento, ha puesto en marcha el cubrimiento de una parte de las vías del tren en Eibar para hacernos un paseo de un kilómetro de longitud a la altura de una sexta planta, repito, sí, sí, he dicho bien, a la altura de una sexta planta que va a enterrar a muchas familias y al que se va a tener que acceder a través de ascensores y escaleras, con un presupuesto de más de 18 millones de euros, 18 y, por supuesto, en la línea de sus antecesores, sin tener en cuenta la opinión de las gentes de Ibar, sin hacer una consulta ciudadana. Pues yo digo basta. Digamos basta ya de que hagan negocios con nuestros pueblos. Basta ya de políticas que benefician a unos pocos, siempre los mismos, claro. Desde nuestra coalición estamos convencidas que las políticas tienen que estar centradas en las personas deben estar enfocadas en el bien común, en el bienestar de toda la ciudadanía. Y no solo estamos convencidas de ello. Lo llevamos a cabo en aquellos lugares en los que hemos gobernado. Lo estamos demostrando. Y estoy convencida de que lo haremos en los nuevos lugares, porque, como decía, estoy convencida de que gobernaremos en muchos más sitios en breve. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias Bueno, eso es un Arrupegui esagunak ikusten dituz. Onda, onda. Mi esker. Mi esker hoy, mi esker antolatzailei, mi esker ekin zailei, e, gure ganatu ekin zareten guztioi, eta etorri ez direnei ere, segurazki asko-asko, eongo die, bueno, ba, e, gogorekin geratu egingo zinedo etorriko zian, ez gurekin egotea. Egun berezia da gaur goierretarantzat. E, beste udarri baten m, pertsona antolatuen talde bat komunat komunitarioa defendatzen duena aurkeztu aurkezten baida. Gurezako ordizitik datoztenhoi eh oso oso a ir, Oso importantea zaigu behasainen olako taldea sortzea, oso bakarri sentituea, oso oso. Eskerik asko aditz. Mia, mia, esker eta beste guztiei, eh? Hemen saretenok eskerrik asko. E, olakoetan, holakoetan egin behar dugu bagarela jendea sinesten dugunok publikoengan eta defendatzen dugunak denontzako kalitatezko zerbitzu publikoak Auek vaidira verdiñek egiten ori esindugu inoiz astu. Debemos resaltar o subrayar que nosotras creemos y queremos un sistema público en todos los ámbitos y en todos los momentos. Debemos resaltar o subrayar eh, que no puede ser ahora sí o ahora no. En... Ahora sí queremos un sistema público de salud para todas y de calidad. Y ahora no, la escuela pública, cuando se propone una escuela pública vasca, para unas personas y una escuela privada, eso sí, concertada, para otras. A nosotras ni se nos pasa por la cabeza ir al centro de salud y pedir un volante para ir a un médico internista a la clínica Quirón, ¿verdad?, no se nos ocurre. Pues eso es lo que pedimos para la educación. Euskal Escola publicó a Eskendi biardie y Cas de Gusti hoy plazabat. Etanai duena privatura y Castoladela Cristau Escoladela bere diruarekin ordaindu dezala el dinero público es para la escuela pública vasca En Ordicia tenemos un 20,6% de población migrante y esta es la realidad que en un futuro inmediato se va a imponer en todos los municipios de Guipúzcoa. el nivel de segregación de la escuela pública en Ordicia es de tal magnitud que ha encendido todas las alarmas Todas, todas las armas, todas las instituciones públicas están muy preocupadas por lo que ellos llaman esta situación. Bueno, nosotras no es que estemos preocupadas, es que somos la que, las que nos ocupamos, porque ellos no se ocupan. Se preocupan, pero no se ocupan. Nosotras sí nos nos, nos ocupamos. Nos ocupamos en hacer eh, políticas políticas en las que eh, bueno, pues vemos la oportunidad de que en un municipio de 10.400 habitantes haya un porcentaje tan alto de inmigración. Por eso, frente a las políticas act actuales que perpetúan o empeoran esta situación, nosotras proponemos y aplicamos, en la medida de nuestras posibilidades políticas, que nos propicien la convivencia positiva creando comunidad. Bien. En un ámbito territorial más amplio, que es la circunscripción de Oria, porque, como sabéis, me presento primera en esta circunscripción, en las juntas, destacamos la necesidad de la implantación de un transporte público y eficiente y sostenible, que dé respuesta a los handicaps que nos pone delante de la cara el, el cambio climático. Transporte público que de forma gradual sea gratuito. Mientras esto no sea así, no parece aceptable la política del peaje tal y como Diputación ha implantado en la G.I. 632, una variante construida hace años que ha sido gratuita y que actualmente hay peaje de Beasain a Vergara, por lo que para, hay que pagar para trasladarse al Hospital Público de Zumárraga o para ir a trabajar de Lazcano a Rasate o de Vergara a Tolosa. No hay una alternativa de transporte público y en los tramos donde los hay, como es el tranvía, el servicio de Renfe es nefasto y lo sufrimos todas, ¿verdad? Pero si hay un terreno con un caldo de cultivo propicio para hacer negocio, es la actual política opaca de la gestión de residuos. Impulsemos políticas de reducción frente a las políticas de GHK de más generación, que les da la excusa perfecta para sacar licitaciones de 35 años que van a parar a manos de las empresas que todas conocemos. Suen Erriak dirá, es ayer negociada. me gustaría estar hoy con vosotras y con vosotros en ese acto tan importante en el que con ese mensaje profundo de transformar Guipúzcoa pues eh, vais a eh, dar el pistoletazo de salida a esa precampaña y luego a la campaña electoral. Eh, todo el apoyo del mundo de un compañero, de un camarada que lo que quiere de verdad es que triunféis que triunféis con las propuestas con eh, todas las alternativas que vais a plantear al pueblo de Yucuzcoa tenemos soluciones, tenemos alternativas y además somos gente fiable sabéis perfectamente que las vamos a poner en marcha y además desde el gobierno salud, república muchísimo ánimo, muchísima fuerza y a por ello unan guste hoy ta eskerrik asko etortzeagatik. Neizumarrako xinegotzia naiz. y no daukati zena eta hitzen go nuke beste hainbat gai hau gurekideak hitzen dituztenak, baina nik uraren kudeaketan eh zentratuko naiz. E, ur publikoaren aldeko euskalitun sozialean laugarren puntua dioenez zerbitzuaren titulartasuna uneko euna público a izan da, Saindúkoda, etaesta un Artuco empresa privatu en Sarrera. Como bien sabemos todos, la remunicipalización hace referencia a la recuperación de la gestión en modo directo de los servicios públicos esenciales por parte de las Administraciones. El carrequín beti Betty Defenda Sándúgu Servicio Público en Suceneco, Cocuc de Aquetac, Eranchuquisum Público, Servicio Aquemateco, Aragua y Biarduela. Eta es orain, gertatzen ari denbezela, administrazio geienek urteak dara matzate servizu público enkudeak eta aspikontratatzen esparru guztietan. Echese txeko servizua, bide garbiketa, ura denkudeaketa. En la mayoría de los casos no se justifica que esa gestión indirecta es más eficaz y eficiente que la gestión directa provocando una precarización de las condiciones laborales del personal que presta los servicios, algo que las administraciones públicas jamás deberían de pasar por alto. El Ayuntamiento de Zumárraga presta servicios públicos a través de empresas privadas, como el Servicio del Agua, contratado y gestionado por Acuarbe, que pertenece al Grupo Suez, y cuyo contrato nos finalizaba en diciembre de 2021. Ante este vencimiento, considerábamos necesario una profunda reflexión sobre la gestión indirecta de los servicios municipales y propusimos al equipo de gobierno la creación de una comisión político-técnica que determinase la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, en la que participásemos los y las representantes políticos como el personal técnico. Así, de manera conjunta, y con formación técnica, valorásemos la oportunidad real de recuperar la gestión directa de los servicios. Proponíamos, por entender que era la forma más eficiente y sostenible, la creación de una entidad pública empresarial local. Desde 2021 era sabido en qué situación nos encontrábamos, puesto que la interventora redactó un informe donde nos advertía de que no era conveniente seguir prorrogando ese contrato. Y se empezó a trabajar con una clara intención de no adecuar ni valorar la posibilidad de la gestión directa para la realidad de Zumárraga. Desde el Carrequín siempre hemos apostado por lo público. Nadie nos va a dar lecciones en esta lucha, pero sí que es verdad que hasta ahora nadie en el municipio había puesto sobre la mesa esta cuestión del modo que lo hicimos nosotros. En noviembre del 2021, el PSOE nos presentó un informe de una empresa llamada Capiol, donde su mayor inversor se vanagloriaba en varios medios en catalanes de ser el privatizador del servicio del agua, en gran parte de Cataluña. Un informe con textos copiapega de otros municipios, sin cálculos bien hechos, sin tablas, sin análisis comparativos. Uraren en Queta Privatua Ciarca Coa, la indirecta, Ausotaren txat, garestiagoa izaten ari da. Izan ere, zerbitzua Zumarragan esleitu zaion enpresak, urretsuko udalerriari, euneko gehiago kobratzen dio zerbitzu beragatik. Eta legazpin, zuzeneko kudeaketa aukeratu duen herrian, Zumarragan baino euneko geitamairu gutxiago ordaintzen da. En mayo de 2022, el alcalde mintió al afirmar que la decisión de continuar con la gestión indirecta del servicio del agua se había producido dentro de un proceso participativo, en el que se le dio la oportunidad de trabajar a los diferentes grupos políticos mediante la creación, según él, de una mesa político técnica Yo os digo que eso no fue así, ni el proceso fue participativo, y mucho menos hubo una intención de crear esa mesa político técnica que les propusimos queriendo atribuirse nuestra propuesta, dado el sentir cada vez mayor que hay en el municipio a favor de la gestión directa del agua. Hoy es el día en que varios partidos y sensibilidades diferentes nos hemos unido en una plataforma pública a favor de la gestión del agua. Actualmente, tras varias denuncias a los pliegos de la nueva licitación, se le quiere adjudicar a otra multinacional, Global Omnium, donde su presidente se encuentra inmerso en litigios de malversación pero la actual empresa Acuarbe y la segunda en el proceso han interpuesto varios recursos en la UAR por favorecimiento o mala praxis de dicha licitación. Estos días nos encontramos en prensa noticias como que el PSOE aboga a nivel nacional porque los servicios de gestión del agua sean preferentemente municipales y que solo excepcionalmente se podrán concesionar a la iniciativa privada. ¿A qué estamos jugando? ¿Es necesario acaso que Zumárraga siga atada a una empresa privada sin valorar otras posibilidades? ¿Tiene Zumárraga que seguir enriqueciendo a una empresa privada en perjuicio de su ciudadanía? La ciudadanía de Zumárraga y otros municipios tendríamos que poder elegir libre y democráticamente cómo administramos los servicios municipales. Que la ciudadanía puede elegir cómo quiere que se gestione el agua de su ciudad o de su pueblo. La capacidad de la ciudadanía de decidir sobre bienes esenciales para la vida debería de ser incuestionable. No hablamos de un asunto nimio, hablamos de la calidad del agua que bebemos, con la que nos duchamos, con la que cocinamos. Pero si no ponemos coto a las, a las pretensiones de estas multinacionales como Acuerbe, Aqualia o Global Omnium, tarde o temprano tendremos que mojarnos por salud democrática. Compañeros y compañeras, nosotras en Zumárraga lo tenemos claro. Es nuestro pueblo, no es su negocio. Cuidarlo cercano es defender lo público, lo de todas, lo de todos. Y en eso nos vamos a seguir comprometiendo.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 Egunon, buenos días. Egunon, Goierri, Egunon, Beasain. E... Es que recasco gureti, e, e gutziei, eta <coughs> Merci beaucoup Tom lori por estar aquí con nosotros hoy, en este momento muy importante. <coughs> Esan duen, bueno, aritze kasieran esan duez, e, bueno, gure hautagaiak bikoiztu egin ditugu, hain zuzen ere. Horain, e, e, amar mila biztanletik orako erri gehiagotan gaude Gipuzkoan, eta hori da, hain zuzen ere, frogatzen duna nola, nola harikean gure indarra edatzen Gipuzkoan barrena erri guztietan. Eta bueno esquerra que mana e va a posible egiten duten dute militante el anki de gusti gustiei se ori da, la urte hauetan egin dugun un lanaren e, frogarik onena es gente que ya dago le kugu gusti le gaude eta gañera e, lau indarrek lau indar progresistek bat egin dugu. En las próximas elecciones municipales y forales, la ciudadanía de Guipúzcoa, la ciudadanía de Euskadi, tendrá una sola papeleta donde están las fuerzas progresistas representadas aquí en Euskadi. Y... Esta, y además, bueno, eh, creo que queda claro que, que vamos a defender que Guipúzcoa, que Euskadi tiene que ser eh, más social, más feminista y más igualitaria, ¿no? Eh, Gañera, bueno, Gaur Gaurremen y eh, Chira diogu, satendu no ni eh, guipuzcoa heralda tuez ¿eh? eh, azkenilla betetan eh, guipúzcoa se arca la sacona y el carte, guisarte, iraguille, eh, bestela guille sindicatu, el eh, anguille, el tabistán, le y eh, Nos hemos movido muchísimo y como tenemos además más representación, todavía más. Eh, pero también me gusta recalcar que. Además de tener una representación ahora en más municipios, en el doble de municipios, hay municipios en los que tenemos fuerzas también con las que colaboramos fuerzas más municipalistas y con las que tenemos y hemos establecido una relación también durante estos últimos años. Eh, bueno, Orregón Gogea, el Carrequinlane y egiteko defenda seco a en Nguipúzcoa, Social Agua, Verdeagua, Tafeminista Agua e de Gula. Eh, además, cuando nos hemos reunido con todos estos colectivos, la demanda, las demandas principales eran siempre las mismas. Eh, la gente demanda asegurar derechos. Eh, en los últimos años eh, se han ido poco a poco, paulatinamente, con esto de hacer negocio de todo lo público, se han ido perdiendo derechos, se han ido precarizando las condiciones de vida de la gente, se ha ido perdiendo esa garantía de tener acceso a unos servicios públicos de calidad eh, y la gente lo ve, la gente lo siente. Y allí donde nos hemos reunido con colectivos siempre nos dicen «tenéis que asegurarnos» ...que vamos a seguir teniendo derechos... ...vamos a seguir teniendo servicios públicos de calidad... ...porque sentimos que lo estamos perdiendo. Bien, pues yo les digo que lo vamos a hacer... ...vamos a defender nuestros servicios públicos... ...nuestro estado del bienestar... ...desde lo público... ...porque lo, lo público es lo único que nos garantiza... Una, ...una buena calidad en nuestros servicios. Y además lo hemos visto, ¿no?, eh, la pandemia parece que ahora hay algunos que quieren dejarla atrás y hacerla, olvidarla como un mal sueño y del que eh, casi mejor olvidarla y enterrarla. Pero durante la pandemia, que no está tan lejos, eh, toda la ciudadanía y también los eh, partidos políticos, todo el mundo, se, estábamos de acuerdo en que habíamos visto que nuestro sistema tenía unas, unas grietas, grietas eh, muy graves, grietas eh, había había serios problemas para sostener los servicios públicos y garantizar el estado de bienestar a la ciudadanía. Eh, y todas decíamos eh, al unísono ¿no? que, que había que hacer algo, que había que cambiar el modelo, que teníamos que dar la vuelta a la situación, a reforzar nuestros servicios públicos, y parecía que íbamos a ir a, por ese camino. Pero, como decía, ahora parece, algunos y algunas, porque también hay algunas aquí... <ríe> Eh, en esto, en el PNV, en el Partido Socialista, eh, vemos representantes que parece que quieren volver, quieren seguir, mejor dicho, con el modelo, con los eh, haciendo negocio de todos nuestros servicios públicos. Eh, pero nosotras ahí seguimos, recogimos el guante, dijimos, lo decíamos antes y ahora con más fuerza, eh, hemos visto las carencias de nuestros sistemas Hemos visto las carencias de, este, de, de estos modelos, de este modelo, y las queremos corregir. Y las queremos corregir defendiendo lo público. Público tras una, defenda tuz, compondo una un arazo gucillac. Y ahora. ...que también ha iniciado la precampaña. bueno, hay debates, hay espacios... ...donde ya hemos empezado a debatir las diferentes candidaturas... ...y aunque no tienen una repercusión mediática, pues sí que nos estamos viendo... ...nos estamos encontrando con exactamente cuál es el modelo al que va cada partido político, ¿no? ¿Qué es lo que defienden? Y me voy a detener en, el, en uno muy reciente, en el de los cuidados... El jueves tuvimos un debate muy interesante sobre los cuidados y ya el primer síntoma de que tanto el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y podría decir que incluso el H. Bildu no tienen ninguna intención de cambiar el modelo. Ninguna de esas tres formaciones eh, estuvieron representadas por su candidata o candidato a diputado general. Síntoma de que es un problema del que no quieren ...hacerse eco, que no quieren solucionar, no quieren cambiar y por eso eh, envían a otras personas a dar la cara. Eh, y se vio que ha habido un cambio de discurso, fruto de la pandemia, en todas ellas. Ahora parece que todas tenemos el mismo discurso, pero cuando entras a la letra pequeña... ...y entras a debatir sobre las formas, sobre cómo lo van a hacer, resulta que coinciden en el modelo... Hablan de, bueno, diferente manera, pero en el fondo van a defender que el modelo sea el mismo, parcheándolo y maquillándolo para que parezca otra cosa. Pero no van a cambiarlo. Nosotras sí. Y en esos debates es donde me estoy dando cuenta de verdad y os lo digo de corazón somos la única garantía de alternativa de cambio en Euskadi. Si queremos que algo cambie, que nuestros servicios públicos y nuestro estado de bienestar esté garantizado, tenemos que gobernar en más municipios, tenemos que gobernar en la Diputación. Y así lo vamos a hacer y defender. Tenemos fuerza, lo vemos. Autaga y guellago Gaudé, somos más, estamos en más municipios y eso es una demostración de fuerza que vamos a llevar en la campaña para hacernos ver en todas partes. Y lo vamos a defender. Vamos a ser la fuerza que transforma. echado a la calle por incrementar abusivamente las rentas. Eso no puede volver a pasar. Publico adaz que matean, estatua babesteko, aukeraren bermatzeko eta eskubideak benetan baliatzeko giltzarria. Eso de que determinados monopolios naturales han pasado de ser gestionados con carácter de interés general y en algunos casos desde la titularidad pública a ser gestionados por parte de la iniciativa privada para engordar sus eh, cuentas de resultados. Se externaliza la teleasistencia, se la ha llevado, por ejemplo, IMQ. Es una política que privatiza a trocitos los servicios públicos. La riqueza la... esté equilibrada y que quien verdaderamente más tiene, más pague y se pueda redistribuir así los ingresos y acabar con las desigualdades. He de aquí Que reivindican a Franco, que por lo menos no lo critican y sin embargo tienen un modelo que se parece mucho más al de Pinochet que es autoritarismo en lo político, pero en lo, en lo económico, libre mercado. No necesitamos ni políticas sin duda soportar es que sigamos en manos de un oligopolio que, como hemos visto, como he dicho, controla el 96% de nuestras presas. No puede ser porque realmente al final la gestión que se está haciendo del agua de un bien público cada vez más escaso es una cuestión, una gestión dirigida directamente a la especulación. Euskadi feminista de la co, eta es gare la gure, gure, gure, Política, público, gustiak, feminista, quizá en Arte. Lo peor de la política es eh, cómo está ahora, ¿no? O sea, aquí de y la pena que da, ¿no? Acercarse a un ambulatorio y llevar a tu niño o a tu niña al, al pediatra o otra serie de cuestiones, ¿no? Que dificultan la vida, la vida real de, de la ciudadanía. La responsabilidad y el orgullo de proteger a las personas trabajadoras de nuestro país. Por primera vez España tendrá una ley de derechos animales. Hemos conseguido que esa subida del 10% en los alquileres pues no tenga lugar. 44 años llevamos esperando a que las personas que luchan y que denuncian la corrupción tengan protección legal con una ley específica. Hablamos de un acuerdo de pensiones que garantiza la sostenibilidad del sistema, pero aumentando los ingresos. Es un honor poder subir hoy a este estrado el día en que vamos a aprobar la primera ley de cambio climático de este país. Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia. Se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y seguramente sea uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas en el presente y en el futuro. Solo sí es sí. Haur lanzaiarekin eh, gizarte ratzeko eta diru sarrerak berramatzeko euskal sistemaren legea, m, gure eh, edelkarpenak onartuta nabar menki hobietu Un nuevo escudo social que por fin Vuelve a incorporar esa prórroga de los alquileres que terminen hasta el 30 de junio, que incluye también que los billetes de cercanías y de media distancia sigan siendo gratuitos todo el año 2023. Hoy este congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y a las personas LGTBI. Que viva vuestra lucha y gracias. Hoy un hondanoí, un getoriac, es que ericas catorce de aquí, un híesan, e, gausada, cuchi, es a ti cuando acate, e, a un recoit danaisando te, vídeo queeren, ya gustiaisando te, mañana si se gustora nagon hemen beasañen. ¿Te Ta que duzuet. ¡Se aquí, bizkaia ...Laguna, onak, batzuk oso bereziak, baina es horregatibakarrek, iraganari bikretzen baldin baiotere, nire iraganari, nire sustraiei, bizkaitarra naiz, bizkaitar petoa, baina nire amaren familia goiorritarra da, eta oso, bueno, nire berraikionak, nire berraikionak urbian egiten zuen ikatza, beasaingo fabrika batendako. Eta berretako izenak, lekuak, familiak, eta usaiak askotan entzune izan ditut etxean. beraz niretako baitare negotia, laguna lagunak ditudalako, eta nere sustraiak hortxe kokatzen direlako, oso berezio da niretzat gaur hemen behasane egotea Eta... Ez, horre, ez, ez bakarrik gauza pertsonal bat. Behasainerak oso gustora etorri naiz. Behasainek erakusten du edo behasain erakusle zio zena, beste zio zerrena. Behasainek ez egoen elkarrekin Podemos Izquierda Unidaren auta orain arte. Eta, gaur, orain, datozen, hautez kondeterako bai egongo da presente. Eta, zentzurretan, esaten duan bezala, Behasain erakuslea da gauzak ondo egiten ari garela. Eta hori nik nahiko nuke argi eta horzen, esan eta guztiok sentitzen aitesten oso harro gauzak ondo egiten ari gara. Behasainak erakusten duen bestela gauzak ondo egiten ari gara. Oraingo honetan hauteskundetan Euskal Herriko, no Euskadiko, Euskal Autonomiarki Digo, larogeita, biztale, larogeita Bostak, eguneko larogeita Bostak Izango du aukera Elkarrekin Podemosen Izquierda Unidaren papeleta Edukitzeko Eko, etalianza Berte, baita ere e, Beraz, esaten noem, esenla Gauzak, ondo, egiten ari gara Badakigu sumatzen badakigu gaitzen, hemen uskadein. Eta nahi dugu gainera, aitzindari izan, y izan... Eta estatu mailan horrelako datu autoeskundetan, horrelako batasuna ere lortu ahal izatea. Guk, gure indar guztia, lan guztia hiengo dugu horrela gertada den Euskadin gertatudan bezela, horrela gertada den beste estatuko lurralde gainontzekoetan eta baita ere estatu mailan etorriko diren Ondo egiten ari gara. Baina es gauza formaletan bakarrik, eta hemen bideotan ere ikusi dugu. Gobernatzen dugun lekuetan, igerria egiten da, ikusi egiten da, notatu egiten da. Guk, gure marka hausten dugu alde guztietan. Ezin dala, asaten dutenean, ezin dala krisi ekonomiko-sozial bati aurre egin austeridad politikak aplikatuz baino. Era dugu, esta la eta alda la beste modo batera causa Familiak Familia babesten, eta langileak babesten. Erteac, gure y curradira. Era dugu baitare, estala europa co, oligol en, energia mercatuare en baldinsac, estire ostopo, naita escoac, emembertan, presioi tope jarri alizateko. Hori guk guri indarrak, gure naiak eta gure irmotasunak egindu eragindu estatu mailan energía, prezioei, precio prezioei topea jartzea. Guk lortu duko baitare guri indarrarekin, Espainiako gobernuan dugun indarrarekin eta temo, un horrekin lortu dugu etxebiitza leue bat lehenengoa España Espainaamaan. Eta horrekin batera, gurera zu guzti konpontzen espaira ere paradigma aldaketa bat ekartzea gurririaari. Hori da garrantzitsuna eta hori da adia puntua benetan eskubide y da dehin etxebiitza. Benetazko eskubide su objetivo izatea. Paradigma aldaketa, hemendik aurrera etxe estaba bakarrik, merkatuan dagoen en bat, baino, baiziketa eta batez ere, babestu eginberdan eskubidea. Estatu mailan, erakutsi dugu, Estatu mailan, gobernuan gaudenean, beste politika batzuk egin daitezkela eta egiten ditugula. Guretzat, erresa da. Erresa da, estaukagulako motxilarik, ez bezerorik, ez interes privatuak aset, asetu beharrik, aske gara zentzurretan. Eta oso ondo dakigo, motxila gabe, noren dako, edo zeinen lan egin behar dugu. Eta da, gehiengo sozialaren, ongizatearen alde. Guk sinisten dugu, posible dala, berdin sale ...dan gizarte bat lortzea, señan guztientzat bizitza, kalidade, maila, ore orecatubat, bat lortu daitekeen. Eta sinisto egiten dugu, badake egin daitekela, ez daukagu motxihilarik, ez daukagu nori era mesederik... ...eta horregatik gure politikak hori erakusten dute. Estatuko gobernúan lan egiten dugunean, eta bertan, bertako gobernuetan gau deniena ere, ikusten da. Mintxe, miren, netxe beste, daukagula bertan, eta burura tortzen zaiz, gu etorri berri izan gara, gu egon, egon beharri izan gara, irungo udalitziko gobernuan lortu alizateko, alardik e, alar berdinzaleari harrera e, e, e, ofiziala egiteko. Orain arte lortu estangaoza bat gu sartu bar izan gara gobernuan hori lortzeko. Hala, gobernuan gauden guztietan igerri egiten da, ondo egiten dugu, lan egiten duguelako gehiengo sozialaren alde. Eta, asuma asumo daukau gainera horrela jarraitzetu. Eta nahi konuke karri, orain, hemen heria ipatudan, zerbait milak itsegiten zuen. Claro, miliak, milak osundu esaguzendo hordiziako kasua. Estaba idagai esta tenarida, aspaldiontan, edo aguna huetan, eskuntzalegue berria. En ordicia conocen muy bien la situación. Hordizia ha sido objeto de preocupación en cuatro ...informes consecutivos... ...del Ararteco... ...en Ordicia se están haciendo muy mal las cosas... ...y el problema de segregación... ...que es muy grande en toda Euskadi... ...somos campeonas en segregación... ...somos a nivel estatal... ...la primera comunidad autónoma... ...en segregación... ...en nordicia lo conocen muy bien... ...por eso Mila tenía que hablar hoy aquí... ...de educación... ...pero yo también... ...yo también quiero hablar de educación... Tenemos una ley, tenemos una ley que tiene 30 años. Había que cambiarla. Había que actualizarla. Bueno, probablemente hay cosas que hay escenarios, hay circunstancias que son nuevas que la ley de hace 30 años no podía prever. Pero es una ley que todavía tiene muchísimo tenía muchísimo recorrido para desarrollarse. Y os diré una cosa, Nadie, nadie que defienda la escuela pública aquí, en Euskadi, pedía que se reformara la ley. Nadie quería una ley nueva, porque la ley que teníamos la ley que teníamos es la que consiguió en su día la publicación de muchísimas sicastolas, casi de la mitad de las sicastolas que había, y con esta ley... Conseguimos también, a pesar de que se dictó en un marco de descenso demográfico, con la inversión financiera adecuada se logró fortalecer la escuela pública vasca. Y desde que esta ley está en vigor podemos hablar a rotasones Euskal Escola Público Ariburus, Euskal Escola públicoas Arro sentí tu cara, aplica tu izandan ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué una ley nueva? ¿Realmente esta ley que, está, que lleva vigente 30 años no era capaz de solventar los nuevos retos? Lo que ha pasado, o lo que está pasando, es que estamos en un descenso demográfico brutal. Y como decía Mila... Además, a este descenso demográfico se le suma otra circunstancia nueva, y es que hay ya en muchísimos municipios en los que los nacimientos, la mayor parte de los nacimientos vienen de familias inmigrantes. Y en este panorama, en este panorama hay muchas escuelas concertadas, y Castolas, Cresta o Escola, que tenían miedo, tenían mucho miedo de por dónde iban ...a cerrarse aulas. Y se ha dado la gran alianza. La gran alianza entre los que tienen intereses particulares privados en la enseñanza. Y esa gran alianza es la que está en la raíz, en el fondo, en el comienzo y en el sentido de esta nueva ley que ya ha dejado de ser de la Escuela Pública Vasca para hablar solamente de la educación en Euskadi. Nadie, nadie que defenda la Escuela Pública Vasca aceptará ese constructo que es el Servicio Público Vasco de Educación que diluye las diferencias entre la Escuela Pública y la Escuela Concertada. Porque no es lo mismo. Nadie, nadie puede con honestidad y sinceridad, decir que son lo mismo y que no importa la titularidad del servicio. Importa, claro que importa. ¿Cómo no va a importar la titularidad del servicio? A nadie se nos ocurriría decir, lo decía también Míralo, así también, a nadie se nos ocurre decir que no nos importa de quién sea el hospital. Si es de Osakideza, si es de IMQ, si es de Sanitas. Que no nos importa y que lo único que importa es que bueno que nos paguen el servicio sanitario. A nadie se le ocurre decir una cosa así. ¿Por qué a alguien se le ocurre decir que no importa de quién sea la titularidad del centro de, de enseñanza? Que lo que importa es el servicio. Porque efectivamente, cuando el servicio es público y de titularidad pública, eso es lo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos. Eso es lo que garantiza la universalidad. Eso es lo que garantiza la igualdad de oportunidades y eso es lo que nos cohesiona como sociedad. Así que, claro que importa. ¿Cómo no va a importar? ¿Cómo no va a importar? Va... Lo... Estas elecciones que vienen lo podemos decir con un orgullo enorme. Lo hacemos bien. Sabemos sumar. En Euskadi sumamos. En Euskadi representamos los intereses de la mayoría social. Y en Euskadi somos el único espacio político que es capaz de defender los servicios, la titularidad pública y los servicios públicos en su totalidad. Y esto hay que decirlo fuerte y claro. Y eso va a ser una fortaleza que vamos a tener. ...todas y todos en estas elecciones. No es fácil, no va a ser fácil para nosotras, bueno, para nadie es fácil en realidad... ...y para nosotras es especialmente es menos fácil eh, hacer política en este país. Pero, como digo, tenemos los elementos necesarios... Y a todas las candidatas y a todos los candidatos, además de las gracias infinitas por dar el paso adelante, hay que decirles que muchísima fuerza porque tenemos, tenemos el mejor programa político que defender, porque tenemos la mejor experiencia de gobierno a nuestras espaldas, porque tenemos la certeza y la tranquilidad que nos va a decir... Que no tenemos excusas, que no necesitamos excusas, a que es, para defender lo público en su integridad. Y también, como, como dice Héctor Illueca, un compañero nuestro en Valencia, candidatas y candidatos, somos fuertes... Y tenemos que explicar además a la ciudadanía no solo que somos fuertes, que lo hacemos bien y que seguiremos haciéndolo bien, sino que también vamos a decirles: este es el momento de votar todos. Sabemos que parece, nos vienen a decir eh, como que las elecciones no tienen mucho sentido, que la democracia representativa tiene muchísimos defectos, que total, ¿para qué vamos a votar si al final las cosas son iguales? Que no tenemos, además, la fuerza suficiente para ganar espectacularmente en todas partes y que, por lo tanto, que va ah, total que nos quedamos en casa. Y no. Hay que convencer a todo el mundo de que, precisamente, aunque la democracia representativa no sea perfecta, el día de las elecciones nos hace a todas iguales. Porque todos los poderosos y los no poderosos, nuestro voto vale igual. Y vale igual el voto de Josué y más, el de Gramendi, que el de cada una y de, y de todos y de todas las que estamos aquí. Así que, compañeros y compañeras, a ganar porque tenemos la fuerza, tenemos la razón y tenemos, además, la intención de seguir haciéndolo bien. Y bueno, y, y para terminar, para terminar, eh, yo a mí me gustaría llamarle a Pilar Garrido, a nuestra coordinadora general, para que podamos aquí. Candidatas y candidatos. Candidatos, candidatas.